...andaba para la calle y cuando yo llegué... ...yo le pregunté a él que si era verdad que el niño se había caído... ...entonces él comenzó a decirme pila de vaina y dije... ...que es que ya te digo, que te llamaban, que lo otro, que vaina... ...y por ahí comenzó a decirme pila de vaina... ...entonces de ahí de un pronto nos embrujamos... ...ahí él me dio por ahí y yo le di con una botella... ...entonces cuando yo...